Si hay, si hay de maciza, de trompa, lengua, buche, surtida, manita, si hay, si hay... De... Mi nombre, mi nombre es Odilón. Toda la gente me conoce por Pancho, pero mi nombre es este. Que se oye muy mal Odilón. Bueno, vamos a poner Pancho, así se quedó de Pancho y Pancho. Trabajaba en una fábrica, porque ahora sí que salí de la fábrica y compré este pucecito y ya empecé a trabajar aquí. No, yo cuando empecé sufrí mucho, mucho, pero aquí estoy todavía. Porque no, la gente no me conocía, no quería comprar y así. Me levanto a las 3, de ahí ya me vengo para acá. A las 6, 6 y media pongo mandeca a calentar y a las 6 y media, hora. Hay gente que trabaja de noche, todavía viene echado su taco. No sé hacer otra cosa. Cuando uno tiene hambre, prende mucho, muchas cosas. Yo solito busqué la forma. Salía quemado, salía que no tenía sabor y así. Si sí hay, si sí hay. ¿Oreja? Va a salir la tela. <ríe> Acá el patrón ya tiene años, que es mi, mi cliente también. Pues es que yo trabajo aquí, entonces pues paso diario, paso diario por aquí. No pues el sabor, el sabor, el sabor están. Es de que que. También su carácter, o sea, también influye mucho eso también, ¿eh? Si lo tratan bien y todo eso pues regresa. Pero si si le ponen cara y. No, pues ya, Me gustaba mucho la lucha libre. También estuve un tiempo. Pero me pidieron mucha lana para luchar y ya, por eso ya lo dejé. Dile quién viene a con taco antes. los artistas, los luchadores. Pues ya el Coloso Colosetti, ¿quién? el Espectro. Y el artista de. ¿Qué? Café Tacuba. Venían a comer aquí. Aquí es conocido o el CIA. Hay... Soy su cliente número fan. <ríe> Soy su fan número uno. Una vez el cachorro Mendoza vino escurriendo sangre en su cabeza al cabrón. Fue la lucha. Cabrón, no te va a hacer daño. No, tú duemelo. Órale, cabrón. Se comió medio kilo él solito. Aquí, ¿cómo se llama? Versailles 83. de 6 de la mañana hasta las 4 y media o 5 a veces. Cada 8 días, más ¿no? los jueves tengo moronca. Y taco de hígado cebollado, los viernes nada más. A veces pienso, a veces no, pero si lo dejo de trabajar o mejor me muero más rápido. Porque siempre, siempre sí, me gusta trabajar. Pobremente, pero ahora sí que no me gusta robar, no me gusta, no. Como le he dicho mis hijos, ¿sabe qué? Van a trabajar decentemente, que poco van a ganar, pero... Yo nunca señé de robar. o Si tengo problema en mi casa, eso lo dejo allá. No tengo por qué estar cabronado, nocar con la gente aquí, porque la gente no tiene la culpa. Hay mucha gente y llega. ¿Qué? ¿Tú nunca tienes problema en tu casa? Sí, problema tengo. ¿Por qué? Que siempre veo con tu pinche risita. ¿A chingar por qué? Sí, por qué, pues sí, cabrón, siempre te veo con tu risita. No, no tengo por qué poner cara aquí con la gente. Yo sé que por la gente si sí quiero comprar un zapato por ello. Quiero comprar una camisa por ello.